menor de siete años y su madre murieron por derrumbe de pared en la autopista Duarte en el saldo fatal del paso de la tormenta tropical Laura por el país. Una pared que se encontraba en construcción en el sector Las Palmeras del kilómetro 14 de la autopista Duarte colapsó la madrugada de ayer domingo provocando la muerte de una madre y de su hijo menor de edad. Los familiares piden que se haga justicia y que el propietario de la constructora se presente y se responsabilice por lo sucedido, ya que le había pedido que tuviera precaución con esta construcción que no cumplía con las normas de seguridad correspondientes. La otra persona también murió en el, al caerle un árbol encima a la vivienda donde estaba en el barrio Puerto Rico del sector La Guayiga, por el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Se trata de un joven cuya identidad no fue comunicada por las autoridades. El gobierno dominicano se prepara para asistir a las personas que residen en zona del Bajo Yuna, en el noreste del país y en los alrededores de la presa de Montegrande, que se encuentra en construcción en la provincia de Barahona. El presidente Luis Abinader Corona se reunió anoche con el Comité Nacional de Emergencia en el Palacio Nacional, con quienes pasó revista a la asistencia que han brindado las autoridades y a la preparación que deben tener en lo adelante. El plan social de la presidencia distribuirá 45.105 raciones de alimentos, 4.720 sábanas, 813 colchones y 1.680 mosquiteros a las personas afectadas por la tormenta claro. tropical Laura. El gobierno informó que también incluirán 810 eh, fardos de agua, lo que supone un total de 53.128 unidades que serán enviadas a, a las distintas demarcaciones donde se encuentra la población más afectada y vulnerable. Así es que eso es, digamos, el saldo fatal de Laura, que como decíamos, paradójicamente tuvo menos incidencia como fenómeno, pero provocó más cosas. Don Fulvio, díganos. Bueno, eh, Laura... primero, <risa> <risa> ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Qué bueno ser invitado. <risa> Laura entró... Ahora no se pelea contigo. Sí, tú, sí, ¿no? sí, sí. sí. <risa> adelante, adelante. Laura entró por la zona de Jaina y, y Santo Domingo, en esa área ahí específicamente. Y ahí casualmente tenemos mucha vulnerabilidad, son muy vulnerables lo, las edificaciones que están en todo ese entorno del Gran Santo Domingo y Jaina, San Cristóbal, hay mucha debilidad estructural, hay muchas casitas en malas condiciones. Entonces, eh, este fenómeno trajo suficiente eh, pluviometría en estas áreas que provocaron crecida de cañadas muy repentinas y de ríos, y afectó eh, a estos sectores que están llenos de vivienda, eh, en laderas muy pronunciadas, y los arrastres, pues, provoca entonces estos deslizamientos de tierra. En la mayoría del territorio nacional hubo precipitaciones menores a lo, a lo que se esperaba, menores a lo que se esperaba, porque se esperaban... Eh, desde 100 a 200 y hasta 250 milímetros de agua por metro cúbico, por por metro cuadrado. Entonces, eh, podemos decir que bajo las condiciones que nosotros estamos, siendo un país tan vulnerable, Amado, el 72% de las viviendas de República Dominicana son vulnerables a, a, a fenómenos meteorológicos y geológicos. Entonces... Bajo esa condición podemos decir que nos trató un poco bien porque los vientos no eran tan fuertes en el área que entró, entró a 75 y a 85 metros, eh, eh, kilómetros por hora, ya saliendo de Haití fue que empezó a, a fortalecerse, pero... Estas son las consecuencias de vivir en el corredor de, de huracanes tropicales. Nosotros como país vivimos en un corredor, estamos en plena eh, temporada ciclónica y a medida llega septiembre, que es donde se da el pico de, de, de mayor cantidad de fenómenos eh, meteorológicos que nos afectan, esto nos dice a nosotros que debemos prepararnos y estar bien enterado de todo el acontecer. Y, y todas las autoridades tomar las medidas necesarias para que puedan dar una respuesta rápida al pueblo, eh, tanto en la forma preventiva como en la forma eh, proactiva ante el fenómeno. Bien, gracias Fulvio. Francis, bien, mira, eh, precisamente yo ayer coloqué unos videos de, de el firme La Brisa y cómo estaba el ambiente, eh, una neblina densa, lluvia, en fin, la naturaleza se expresó de forma eh, espectacular. Pero hice un, un comentario al margen, qué cosa tan extraña. No sentí, siendo las autoridades re, eh, que son las mismas, que no han... Eh, no Luis Abinader ni el nuevo gobierno, sino la del COE. Porque el general lo sentí dar unas, unas declaraciones. declaraciones muy parcas, muy como normales. Y de hecho yo no le puse mucha atención al paso del, del fenómeno. Y resulta que al no hacersele tanta advertencia a la sociedad como que lo cogimos un tanto suave, tranquilo, y precisamente este es el que produce más que el que tuvimos. Ustedes recuerdan el anterior, que fue una comunicación constante y un miedo, un miedo, un miedo, y ni llovió, ni, ni lluvia cayó, y se invirtió muchísimo dinero, y de, en fin. Pero yo espero que esto sirva de experiencia, porque los fenómenos también, gracias a Dios, son predecibles estos. Y hay fenómenos no predecibles como los terremotos, que sirva de experiencia que cada vez que estamos frente al paso de una tormenta o huracán, por ser, como decía Fulvio, el corredor natural de los, eh, de los fenómenos tropicales, debemos de ser un tanto advertidos. Y los ayuntamientos tienen una función de advertencia importante. Y siempre damos la opinión para estos tiempos porque no terminamos de tomar las medidas necesarias al no permitir construcciones del estilo de las favelas y de la Casa de Cartón de Venezuela, que ahí en Jaina hay muchas en esos cerros y precisamente esos son los que más pesar causan porque son construcciones que se van haciendo de acuerdo a los pesitos que le va entrando al dueño, sin ingenieros, sin planificación, sin, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de, de evaluación de suelo, porque son producto del esfuerzo y crean habitaciones, van creando una casa de cuatro, de cinco y la van rentando y esa es la necesidad del barrio, pero vaya cosa, Esperamos que se tenga de una vez y por todas un plan de contrarrestar la vulnerabilidad en la República Dominicana, okay. en todo lo que es el litoral nacional. Y los ayuntamientos forman un, un, son un, una parte importante porque son el gobierno del territorio como no permitir que se construyan a borde de los ríos. Bien, bien. Gracias, Fran. Carolina... Adelante Carolina ¿Estás ahí con nosotros? Sí, estoy acá Ok, adelante, adelante Mira, eh, ciertamente eh, pienso que se dio la información eh, Tal vez no en la medida que se esperaba o que aprecia Francis Pero supimos que se marcaron las ciudades en alerta roja eh, Y también en el caso de las de las comunidades en alerta amarilla, por, por ejemplo, como era el caso de nuestra provincia. Ciertamente nosotros tenemos una vulnerabilidad ahí constante y fija, eh, que más allá de, de todas las medidas que se tomen, vemos que es año tras año cuando vienen estas temporadas que tenemos tormentas un tanto fuertes, que eh, acontece básicamente lo mismo. Vimos eh, casos, por ejemplo, que no tiene que ver si se quiere con desinformación, el vehículo donde le cae un poste de luz, eh, que muere la señora con su hijo. Estaba la información, sencillamente ella parece que estaba en las calles, ca no, no sé cómo aconteció el caso, pero sí son cosas que escapan de, del control de las autoridades. Lo que hay que ver también el rol que cumplen los ciudadanos, señores. Hay que ver cómo la gente saca la basura de sus casas para echarlo en los contenes, para que llegue a los ríos, para que llegue a, la, a las cañadas. Todo esa, ese mal comportamiento, desconocimiento, desinformación y responsabilidad de los ciudadanos. Hay, una, hay un, una cuota importantísima de responsabilidad en quienes cometen este tipo de actos. No es posible que hoy día nosotros tengamos ciudadanos que cuando llueve saquen las basuras del frente de su casa. Hay un video de un señor con un saco de basura echándole en el contén para que llegue, para para que se vaya y, y corra por las cunetas. Mm. No es posible. Otro de los problemas que nosotros tenemos que hace que seamos más vulnerables y que tengamos situaciones más fuertes para estas temporadas es el U.S. Los terrenos donde la gente construye casa, los sectores, eh, por poner ejemplo aquí del Barrio Azul, pero en otros sectores de Santo Domingo, y podemos poner la imagen, eh, donde vemos que gente vive en las cañadas, que vive en áreas que están propensas a que sus casas se le vayan porque no están aptos esos lugares para que viva gente ahí. Y no sé, creo que se necesita una política de Estado, una iniciativa fuerte, enfocada solamente en quitar a toda esta gente que vive a la orilla de los ríos, mire esa casa ahí, o sea, usted cree que por más eh, que se le avise, por más que se le oriente, si usted vive a la orilla del río, la casa se le va a ir, tal vez usted está en un centro de acopio, pero se le va a ir su casa y se le va a ir todo, y se le irá todos los años, porque a la orilla del río no se vive, a la orilla de las cañadas no se vive, o sea, tenemos nosotros esta situación tan seria tan grave, que conlleva muchos años, porque no son ni una ni dos comunidades que viven en zonas vulnerables, y reubicar, eh, hacer proyectos eh, de, de, de casas, proyectos habitacionales donde se puedan lograr que por lo menos un 50% de gente que vive en las en las, en las orillas de los ríos, sacarlas, pero evitar que vuelvan y se muden, o como una vez decía ayer, que lo alquilen o lo vendan para volver a la orilla del río. Así o sea, es. cuando nosotros resolvamos al menos en un 50% este tema, nosotros no vamos a tener esta problemática de gente que hay que estar sacándola, porque los que viven en el centro de la ciudad, los que viven en sectores que no es a la orilla del río, no tienen este problema que vemos Así es. cada vez. Bueno, gracias Carolina, muchas gracias. Yerjan. Bien, miren, eh, yo quiero, eh, lamentablemente voy a tener que ser pesimista. Ese, ese, esa situación no se va a acabar nunca, por lo menos en la República Dominicana, porque eso es el fruto de la informalidad de la, de la sociedad. Lamentablemente, la sociedad, por ejemplo, la población va creciendo sin control. Nadie controla eso, nadie supervisa eso. Gente que tiene hijos y que eh, no tiene casa, ¿y entonces qué hacen? Que se van al primer lugar donde encuentran, especialmente lo, lo de, lo, lo, los más vulnerables. Se van a, a, a la orilla del río, donde eh, un barrio se robó un terreno. Ahí se acomodan, alguien lo protege y ahí levantan una casucha, incluso con paredes de, de tela que lo he visto yo, con paredes de tela, o sea, eh, ¿qué le podemos pedir a esa gente? No le vamos a pedir nada, lamentablemente, porque ellos lo que están haciendo es eh, tratando de, de, de sobrevivir a su propia realidad, que, que de por sí, eh, aún sin las inundaciones, es terrible. Sí creo que eh, es todo esto de la gente viviendo a orillas de la... De, de los ríos ha sido culpa de las autoridades anteriores, pero no de no, no de ahora, no, no de 10 años, ni de 16, ni de 20, de, de todo el tiempo, que eso no es eso no es de ahora, que, que los ríos están siempre llenos de, de, de comunidades. De hecho, la mayoría de gente se muda cerca de los ríos para tener el acceso al agua, cuando el agua servía específicamente en el río Jaya. Ahora bien, yo lo que creo es que eh, es un tema profundo, que hay que eh, eh, analizarlo del punto eh, de vista integral. Eh, había que ver qué se ingenia la sociedad dominicana para poder sacar a esa gente de ahí, pero no a ellos, sino en todo el país, porque donde quiera hay gente viviendo a orillas del río. Y tú sacas un grupo y va otro, y se mete otro. O tú sacas un grupo y ese mismo grupo, donde tú lo llevas, vende y vuelve al lugar. O sea, es algo complejo, que no nos daría ni eh, eh, el día, ni tampoco nos daría el mes, ni el año tampoco para sacar una conclusión de, de todo esto. Ahora bien, quiero sí eh, destacar, ayer las autoridades estuvieron eh, integradas, eh, el propio presidente Luis Abinader estuvo eh, visitando algunos lugares que fueron inundados específicamente, a la zona de los ríos allá en, en Santo Domingo, eh, vimos también diputados eh, tirados a la calle ayer, fajados, Vimos también ahí a la alcaldesa Carolina Mejía del Distrito Nacional y vimos también a la primera dama. Quiero llamar la atención y no, y esto lo quiero decir de forma responsable. Yo no creo que la, alguien tiene que controlar a la primera dama. Sí, alguien tiene que controlar a la primera, primera dama. Sí, yo no considero que una primera dama, porque ayer se olvidó todo el mundo del COVID y eso es peligroso. La primera dama estaba ayer abrazando gente. Ella fue a solidarizarse con la familia que perdió eh, la mujer y el, y el niño, sí. pero estaba abrazando gente ahí y andaba con un séquito ahí que pudiera esto provocarle un problema al propio gobierno. No le conviene al gobierno que un grupo de gente de lo de ellos se le enfermen, por ejemplo, de COVID, que esto le traiga un problema. Pero también, y con esto termino Israel, eh, en el caso de Carolina Medina, la vi con agua hasta la hasta hasta la cintura. Vigía. Sí, Carolina Mejía, la alcaldesa. No, no, yo yo no veo mal. que eso sea necesario. Me parece populismo. Me sí. parece lo mismo que hacía el alcalde de San Francisco aquella vez sí. con la manguera de los bomberos, él mismo con la manguera, que no podía con ella. Estoy de acuerdo. Tú no eres bombero. En el caso de Carolina creo que fue un exceso el hecho de ella meterse esa agua sucia, contaminada, porque si te enfermas tú, que eres la que dirige el municipio, ¿qué le vas a dejar entonces a la población? Creo que no hay que llegar a tanto. Luis Abinader sí, lo hizo, se desmontó en un lugar, se mantuvo de lejos, pero tú no puedes ver al presidente metido en, en, en, en una zanja no lleno de agua o sucia, porque esa no es su función. Lamentablemente, mucha La gente que se lo va a ver... Ay, para eso están los recatistas, los bomberos está todo el mundo para, para eso, pero tú eres quien dirige, tú estás para administrar así que eh, esa parte sí quería llamar la atención porque me pareció ayer que no es correcto que la primera dama alguien tiene que controlarla no creo que ella tiene eh, eh, que andar abrazando gente en momentos así eh, te dirá, bueno eso es solidaridad no, eh, no, no hay que llegar a tanto y en el caso de Carolina, un exceso el hecho de que ella anduviera no metida bueno, en San Jai decía Facundo Cabral, refiriéndose a Argentina que Argentina tenía problemas porque en un país donde los viejos se sentían europeos y los jóvenes americanos, nadie sabe a dónde diablo está ni cuál es su función. Ya <ríe> no, está bueno. Sí, entonces decía eso y lo traigo a colación porque ha ocurrido en el ejercicio de la política nacional que los eh, lo, las autoridades, sobre todo de cierto nivel, intentan colocarse al, a, a, a, a un a, a un nivel en que realmente no le corresponde ni le conviene tampoco. Yo pienso que un presidente, un gerente, está para gerenciar. Claro. ¿okay? Está para gerenciar, no para hacer el trabajo del mensajero. Eso hay que tenerlo, eso hay que tenerlo. Y eso no es de que, de que bueno, eh, eh, él no quiere ligarse con la gente. No, que, no, no. Es que cada quien tiene su función en la sociedad. Un presidente de la república está para gerenciar y para dirigir. Una alcaldesa está para hacer lo mismo. Entonces, usted tiene una serie de personas que hacen el trabajo difícil, el trabajo sí. sucio, como se llama. No lo haga usted. Entonces, lo cierto es que los políticos dominicanos saben que eso le gusta a la gente, que la gente se siente más cercana cuando el funcionario hace ese tipo de cosas. Pero también pone en riesgo la propia sanidad del gobierno como tal. O sea, eso es, eh, eso es realmente... Eso fue lo que le hizo perder las elecciones, por ejemplo, a Amílcar a Romero. Amílcar decidió que no tenía por qué andar en la calle cuando no era su función andar en la calle y además conservar su salud. Pero, sí. lógicamente, el otro candidato le... le, le, le le dio un paso hacia adelante haciendo las cosas que no tenía, que no estaba obligado a hacer porque no está en el tren médico. No está, sí. no porque eso es lo no, que ni, le gusta ni, a la gente. O sea, a la gente le gusta el populismo. En le este enseñado. caso nadie es recatista ahí. ¿Mm? Por ejemplo, yo me, me pregunto qué hace una alcaldesa metida en agua sucia hasta la cintura sí. buscándose un problema. Sí. Pero eso es lo que le gusta a la gente. Entonces el político decide de que, bueno, yo me quedo en casa para... porque Yo te voy a decir una cosa, si ella no lo hace, la acaban, le dicen de todo. Entonces, y sobre todo que este gobierno lo tienen lo tienen calificado como un gobierno eh, dirigido por gente de mucha élite. Élite social, élite, élite económica. Entonces... Parece ser que se tiene la intención de dar una visión diferente. Pero ella puede, ella puede alugar, ella sí, ir al lugar, con ella ir al lugar. Está bien, pero meterse al agua. Pero aparte que, que ella cintura. es hija de Hipólito, y... ella no es hija de Jorge Blanco. Miren, ¿sí? Ahí, ahí <risa> nosotros tenemos dos damas muy proactivas. Sí, Carolina Mejía es una dama que no le va a temblar el pulso en, en accionar y tirarse delante. Aunque a veces tome riesgo. Las sí. la personas que están cercanas de ella. Eh, ahí tienen que ayudarla con eso porque la, la parte familiar que ella es eso es eso es fuerte y, y hace esas acciones igual que que, que, que la primera dama Raquel, Raquel, Ra Raquel Arbaje. Arbaje es una eh, señora sumamente cariñosa, amorosa se parece mucho a las actitudes de mi mamá y Va a estar ahí en cualquier situación. Ella quiere estar con la gente y mezclarse, abrazarlo. Es increíble eh, que también vamos a tener eh, algunos, me, me, mira ahí, mira a Carolina. algunos episodios con ella, porque son damas bien activas, bien bien cariñosas. Esa ese es su sí, forma de ser... Vi, fíjate una cosa. Aparte de la investidura que poseen. Tenemos una llamada telefónica. Vamos a la llamada primero. Adelante. Uno, se cayó la llamada. Esa musiquita me acuerda de la sí. pandemia en, sí, en sí, sí, firme. Sí, sí. Eso, Eso cuando es uno ve era, al mismo general, ¿cómo es el de del, del COE? Ah, ah, da grima ah, ya. Ah, sí, desde que, ves, <risa> desde que tú ves al general de una vez ya tú sabes que hay un problema. Que hay un problema. <risa> Mira, desde decía... Yo, hombre, comienzo a recoger cosas en mi casa. Hay un decía, problema. Eh, vi, viendo a Carolina, yo conozco a Carolina. Trabajábamos, trabajamos más de siete años juntos en la misma empresa. Y es muy proactiva Carolina es así Incluso ¿sí? Ah, ya está ahí la llamada Vamos a ver No me voy a avisar Pero vamos, buenos días Debe bajar el Tiene que bajar el monitor, el, el, el televisor. televisor Es que el monitor un de feedback, sí. Sí, hay un eco ahí. baja el televisor Se fue Pues sí y Carolina es espontánea y muy activa, Carolina es así, pero vi mal que se le permitiera ir más allá de, de las rodillas sí, sí. en aguas que sabemos contaminadas claro. y de múltiples situaciones, aunque fuera lo que fuera, no sé si estaba con un pantalón de agua. No, no, ella tenía un traje. No, no, un traje, un traje. Un traje. Y eso puede ayudarla a, pero de todas maneras, eh, no debe exponer su salud ni su no, vida claro no. en esas condiciones, que ella esté presente dirigiendo a los rescatistas que están preparados para esos fines, eso es otra cosa. Pero no puede... Que tampoco tiene que dirigirlo los recatiza, porque para eso hay un hay encargado, un, un, un Lo encargado. ideal Pero es que ella que le ella dé vig... apoyo de la forma en que le Vea corresponde. Lo que, y ella misma puede tomar medidas gerencia, el proceso. de gerencia, esa es la palabra. Que no falte insumo, bueno, que no falte... señores, vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red. No, hay una WhatsApp. llamada. Hay una llamada. Ahí, Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días. Me quieren blo eh, bloquear hoy. Eh, sinceramente, mis queridos panelistas, hoy sí me siento feliz porque está pues quien le sí, da el sabor a, al programa. ¿eh? Bienvenido, a Fulvio. Me, me asusté. Yo dije, se me fue Dios. Gracias, mío. gracias. ¿Quién <risa> es que nos va a defender? ¿A quién sabrá? Morelito, lindo, se fue. Pero <risa> gloria a Dios que llegaste. Así es que ya lo sabe no te pierdas para allá. No, okay. Okay. Sí, sí. Ya lo sabes, estamos wepan, aquí. y necesitamos de usted. Gracias. Señor. Bien.